Mi nombre es Rocío Maña, soy la fundadora de GoBox, eh, la fundadora y la CEO de, de GoBox. Ahorita vamos a entrar un poco en el tema. Eh, estábamos platicando con Sofía eh, de cómo le poníamos la, la charla, a, a, qué nombre le poníamos a esta charla, y, y pues surgió el nombre de cuáles son las oportunidades que pueden haber dentro de una, dentro de una caja. Y la verdad que, la verdad que son bastantes las que puedo encontrar eh, una vez que me senté a, a querer buscar esas oportunidades. Entonces. Pues voy a, voy a empezar compartiéndoles mi pantalla, porque tengo una historia que, que contarles. Bueno, pues la empresa que, que yo fundé se llama GoBox, somos una plataforma de compras desde el extranjero hacia Guatemala. Cambié la metodología en cómo iba a funcionar esta empresa. Al principio, creo que es muy importante contarles el antes y el después de GoBox, porque este logo que ustedes están viendo ahí, un poquito más, más moderno, pues no era con el que arrancamos. Y, y eso es lo importante. Creo que sin, sin ese antes de GoBox no existiría el, el después que es hoy, que es el que, el que quiero arrancar eh, contándoles. Esto fue 2017. Este es el logo con el que, con el que estábamos trabajando. Abrí la, abrimos, una, abrimos esta empresa todos, algunos de ustedes han realizado una compra por internet, tal vez sus hermanos grandes, tal vez ustedes. Espero que sí. Me gustaría preguntarles si lo han hecho y ver sus manos, pero no, no los puedo ver, pero espero que sí. Eh, eh, iniciamos con GoBox de la forma con un modelo tradicional. El modelo tradicional es en el que todos nuestros usuarios pues tienen acceso a una dirección en Miami y a través de esta dirección pueden realizar las compras desde cualquier página de internet. Nosotros en Miami recibíamos cada uno de estos paquetes. Nos trasladábamos a Guatemala y teníamos un local en Plaza Tiffany. Plaza Tiffany está en zona ES, eh, todos, todos nuestros usuarios y nuestros clientes llegaban a recoger los paquetes. Incluso en este año 2017 no estaba de moda que las cosas te las llevaran a tu casa, como lo es hoy en día, así que todos llegaban a, a, a recoger los paquetes. Trabajamos por dos años. Tuvimos un, sos, un socio, éramos dos personas los socios. Eh, la operación fue linda y fue divina, pero también hubo muchos errores de los cuales por eso me gusta contarles el, el antes. Hubo muchos errores en el sentido que cuando yo terminé la universidad, regresé a Guatemala y dije, bueno, quiero abrir una empresa de Curia, de compras por internet. Eh, muchas de las metodologías que yo utilizaba, muchas, no les miento, yo me las inventé. <ríe> Muy gracioso, de verdad, me las inventé y sin embargo funcionaban. Entonces trabajamos de esta forma por, por dos años, hasta que llegó un momento en el que con mi socio, la forma, en la, que, la sinergia que había entre él y yo, la verdad que ya no estaba funcionando eh, y tuvimos que separarnos. Tuvimos que separarnos y la empresa dejó de funcionar por seis meses aproximadamente. Primero porque cuando llegó el momento de separarnos y hacer la división de, pues, de los dividendos, de esta es tu plata, esta es la mía, eh, yo decidí no tener, no quedarme con dividendos. Pero quedarme con la empresa. Entonces significaba cerrar las puertas de la empresa y quedarme sin un centavo, pero quedándome con la empresa. Entonces, pues yo fui muy necia, muy terca y dije: Bueno, yo quiero esta empresa, me gusta este negocio y no lo quiero soltar. Entonces me dijo: Bueno, quédatela, no tengo ningún problema. Así que me la quedé, pero fueron unos cinco meses aproximadamente que yo, pues, tuve un poco de depresión, la verdad, porque primero fue un fracaso el haber cerrado la empresa. Eh, no pues, pues cuestiones graves, pero realmente ya no estábamos funcionando eh, él y yo. Entonces, eh, a mí nunca me ha dado una depresión. La verdad que nunca yo nunca había experimentado lo que era de verdad quedarte sentado. Estaba en tu cama sin ganas de querer pararte. Nunca lo había experimentado. Entonces yo decía, ¿qué, ¿qué es esto? Hasta que hubo un momento en el que yo dije, ok, o sea, esto sí es depre, pues. ¿Y qué voy a hacer con la depre? Así que llegó y ahí es donde empieza toda la parte bonita. Eh, enero 2019. Me levanté primero de enero y dije, bueno, esta depresión se terminó y ya vamos a hacer algo con eso. Entonces, aquí es donde surge el, el nuevo GoBox. Bueno, esta era nuestra página web, si pueden ver un poquito muy, muy antiguo, si pueden ver también la letra del lo, de logo, eh, muy hace cinco años, no tenía tanto, tanto movimiento como es lo, el que tiene ahora. Y este es el, esta es la, el, nuestra nueva presentación. Hicimos un rebranding. En ese momento fue cuando cuando dije, bueno, quiero seguir con este negocio, me gusta muchísimo eh, y necesito encontrar la forma de darle la vuelta porque no, no quiero quedarme parada y, y, y quiero seguir trabajando. Así que llegó el, el 2019, arranqué con la idea otra vez y ahí fue cuando me tocó volver a meterme y preguntarme cuáles son las oportunidades que pueden haber dentro de una caja. En ese momento abrí esa caja de lo que era GoBox indagué adentro de ella. Puse toda, cada una de las áreas que tenían que ver con la empresa, como por ejemplo logística, el transporte, la bodega de Miami, aduana en Guatemala, la operación local y buscar en cada una de ellas realmente cómo era que estaba funcionando y desglosar. Buscar cada una de las opciones cómo era que estaba funcionando, qué era lo que estaba haciendo mal. Eh, encontrar cuáles eran realmente los problemas del negocio. Cuando encontré los problemas del negocio, esa caja se abrió. Esa caja se abrió completamente y encontré una infinidad de oportunidades que son las que se las voy a contar para que cuando ustedes estén en este proceso y tengan ganas de abrir una empresa, pues puedan ver un poquito más allá de lo que de lo que estaban haciendo. Como les dije, yo hice muchas cosas mal al principio, muchas, muchas cosas mal y lo chistoso es que funcionaban, como les digo. Eh, así que en ese momento cuando descubrí, dije bueno, quiero hacer, quiero seguir trabajando con esto. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Creo que volverme digital es una de, la, de las que me llama la atención. Así que busqué la forma de cómo trasladar un courier de forma digital, porque si ustedes saben, pues la mayoría de los couriers, pues, son es modelo tradicional. Tú tenés una dirección en Miami y mandas los, los productos. Así que aquí es cuando surge eh, el nuevo GoBox Box, es al que yo le, le digo. Eh, hicimos un rebranding, primero, la primera etapa. Para esto, pues fue bueno volverlo en digital y eso significó pues buscar, buscar quiénes eran, iban a ser los desarrolladores de esta página. Y el tema fue que yo siento que también el emprendedor, con el, lo que yo me identifico, el emprendedor es... Eh, no se queda quieto. El emprendedor eh, busca cambiar las cosas. Es inconforme. Esa es la palabra. Creo que es una, es una de las definiciones de un emprendedor es inconforme y quiere estar cambiando las cosas a cada, a cada rato y cada vez que pueda. Y eso fue lo que me entró a mí. Me entró una necesidad de decir quiero hacer una página web en donde todos los usuarios puedan comprar a través de esta página web desde Amazon sin tener que pasar por muchos procesos, sin tener que pasar primero por Amazon, eh, por una empresa local, eh, por ir a recoger un paquete y pagar los impuestos en ese, en ese lugar sin que te sorprendan cuando llegas a traer un paquete y te digan, mira, son 300 quetzales y no los tenés porque realmente no los, no los no lo tenías contemplado. Así que aquí es donde surge la, la nueva etapa. Tuve la oportunidad de, de buscar ayuda y de buscar asesoría. Eh, busqué a una aceleradora local, se llama Multiverse. Ellos son una área que sacó eh, Corporación Multinversiones, todos los niños de Pueblo Campero y demás. Sacaron esta, esta aceleradora e incubadora de proyectos. Así que me acerqué, toqué la puerta. Debo decirles que lo hice con mucho miedo porque... Yo pensaba al principio que cuando para poder ir a tocar una de estas puertas de una aceleradora, tú tenías que estar facturando alrededor de un millón de dólares en ese momento. Y eso es un grave, un grave error de pensamiento. Eh, obviamente también a lo largo de desde que yo que a hoy ha cambiado muchísimo, muchísimo todas estas ideas. Desde que tenés una semilla de idea la puedes, ya puedes ir a, a pedir que te apoyen, pero eso es lo importante, ir a buscarla porque esa ayuda no va a llegar a ti. Así que pues me quité todos mis prejuicios y ahí a tocar la puerta, la puerta de Multiverse les dije, bueno, tengo, tengo esta empresa y, y no sé cómo arrancarla porque no, no sé el mundo digital, me gustaría que me apoyen. En ese momento ellos estaban teniendo un programa se llama Open, Open Innovation 2019, fui parte de ese, de ese cohort. Eh, me ayudaron, me tomaron de la manita con cada una de las nuevas etapas de, de cómo empezar una empresa, cómo volver a hacerla, eh, cómo crear contratos, súper importante. Eh, desde la parte digital, las estrategias que hay que hay nuevas que hay que hacer. Así que 2020, unos meses antes de que empezáramos con la pandemia, lancé Go Box, eh, muy jugado también. Probablemente tampoco sabíamos que, que eso iba a pasar. Así que lanzamos Go Box y les voy a contar un poco de cómo funciona. Como les dije, somos una plataforma de compras desde el extranjero hacia Guatemala. Todo sucede dentro de nuestra plataforma. Por eso nuestro eslogan es your one stop shop. Esto significa que ustedes solamente, bueno, acá en la pantalla van a poder ver que eh, tenemos cinco, cinco alianzas. Estamos trabajando en directo con Amazon, con eBay, con Best Buy con Shane y con Walgreens eh, Shane es una página que está muy de moda últimamente, surgió justo en pandemia es de, es de ropa china pero de muy excelente calidad y a precios muy muy bajos, eh, es la que está súper en, en tendencia en este momento así que estas cinco páginas tenemos alianza con ellas, hemos ido tocando puertas poco a poco, no crean que todo esto fue de una, cada una de estas alianzas fue un mes una, a los tres meses otra, a los cinco meses otra pero pues con cada uno de, de ellos las puertas son distintas pero poco a poco las hemos ido tocando a medida que hemos ido entregando eh, entregando paquetes a la vez de esto ustedes lo único que tienen que hacer es entrar a Amazon buscar un producto que quieran comprar copiar el link de este producto y luego entrar a goboxdelivery.com al momento en el que ustedes entran pues van a ver acá en, en, en la pantalla que dice cotiza ahora Copian este link y nosotros les damos el precio final del producto hasta la puerta de su casa. Entonces, si ustedes quieren comprar una computadora, por ejemplo, eh, un dato curioso de las computadoras es de que pagan impuestos a su entrada a Guatemala, pero solo pagan, solo pagan el IVA que es el 12%. Eh, y cada uno de los diferentes productos tienen beneficios. Así, así hay con varios. Los electrónicos tienen este beneficio. Si ustedes quieren un iPad, eh, si ustedes quieren un Apple Pen, ahorita que están en la U arrancando, o, o etcétera, eh, solo, con copiar, solo con copiar y pegar el link, ustedes van a saber el precio final y lo pueden hacer con las cinco páginas que están viendo. Es súper fácil, la claro verdad que es súper sencillo. Simplemente llenan los datos, meten su tarjeta, y alrededor de unos ocho días les estamos tocando la puerta, un paquete eh, para ustedes. Eh, como, como ven, esta es, esta es la página web. Me dediqué muchísimo al tema del branding de, de Go Box. Y este branding significa que cada una de los paquetes que nosotros estamos entregando se están entregando empacados de re, en papel de regalo, como pueden ver en la foto esto fue para una, una sesión de fotos que hicimos eh, me interesa muchísimo, creo que cuando ustedes tal vez han realizado una compra o han visto sus hermanos como hablamos siempre te los lleva en una caja de Amazon en una caja café, pero para mí realmente tanto la marca de GoBox es divertida así pueden ver los colores, ya, ya, te, ya te sentís agradable, te sentís amigable te sentís como, te sentís eh, en confianza con la marca, somos una marca joven eh, y me encanta que que te querrás comprar algo por internet porque realmente al final de cuentas pues es un regalo de ti para ti. Entonces eh, todos los paquetes se entregan empacados en papel de regalo como lo pueden ver y eso nos ha generado que eh, se vuelva viral. Todos nuestros usuarios pues están tomándole una foto, eh, nos están tallando en, en unas historias en Instagram, en Facebook para tratar para hacerlo viral y lo hemos logrado y lo hemos conseguido. A cada, cada cierto tiempo pues estamos cambiando este, este empaque, este papel para que cada vez sea pues, más divertido, o sea más fun hacer, hacer una compra por internet. Así es como me gusta pensar a mí, que no sea algo aburrido. Me gusta ir a recoger una caja de café porque adentro trae un iPad y un iPad es súper cool. Entonces quiero que también cuando tú lo abras, te sintas esa, esa emoción de, de niño, aunque sea febrero o aunque sea junio, que te vuelvas a sentir eh, como niño. GoBox tiene alianzas. Todos los paquetes que nosotros estamos entregando, eh, se están entregando con regalos. Me encanta, me, como les digo, me encanta que compres algo por Entonces, acá hay unos ejemplos. Una de las alianzas que tuvimos, si conocen, es una diseñadora, Carla Garzaro. Eh, en pandemia estuvo, sacó, sacó su, su marca de, de comida y teníamos sacó unas galletas. Entonces, todos los paquetes se fueron entregados. Con, con galletas. Tuvimos una alianza también con, con una cerveza en Semana Santa. Es una cerveza grandiosa. Es una cerveza también de otros chicos emprendedores. Trato mucho de ir tocando puertas de, de emprendedores para que hagamos un marketing cruzado que ellos tanto eh, nos posteen a nosotros como, como y viceversa y también a nuestros usuarios que ponen otro tipo de productos que tal vez no, no les ha llegado a, a su mano. Cuando fue mayo del año pasado tuvimos también alianza con The Mil Flores, es una florería bastante conocida, cada uno de los paquetes se iban entregados con una flor, por ahí la, la pueden ver en una, en una imagen. Tuvimos también Apopsis, también es de una chica emprendedora, una mujer. El año pasado cerramos diciembre con una, una alianza con, con Krispy Kreme, todos los paquetes se fueron entregados con una caja de seis donitas, ahí pueden ver ahí que hay un, hay un snowman eh, también tenemos, hemos tenido a, a unos chiles, unos chicos también, otros emprendedores, eh, picante clandestino. Así que todo, hemos logrado que siempre, que todos estén recibiendo algo, algún detalle, para que sea divertido recibir, recibir tu compra. Al mismo tiempo, pues busqué una tendencia de, de branding, que fuera un storytelling, que no fuera simplemente una caja con personas desconocidas, que sea una caja... Las, eh, perdón, el café o etcétera, y de personas desconocidas que solo te aparecen en Instagram y ir recibiendo o abriendo una caja, sino quería realmente mostrar la experiencia y los momentos en los que tú puedes estar, eh, estar haciendo una compra por internet y que, y que, sea, y que sea divertido. A mí, esta, a mí esta foto me encanta, eh, creo que es, es tan, tan gold box. Eh, hicimos hasta nuestro propio periódico, hicimos una sesión de fotos, esta es una, esta es una de ellas, esta es otra. Son, como les mencioné, pues son, son momentos en los que tú puedes estar realizando una compra por internet y hacerlo divertido, hacerlo chistoso, e ir buscando ir lo fun. Y lo que hicimos fue crear un mundo de go box. O sea, creemos que en el momento en el que tú hagas una compra en nuestra plataforma que puedas entrar en nuestro, en nuestro mundo, así como cuando tú entras a Disney y realmente te metes en lo que es Disney y empiezas a creer en la magia, aunque sea por un día, eh, pues eso es lo que estamos buscando con Go Box, que sientas esa magia eh, desde que realizas la compra hasta que tú lo recibes y que tengas esa, esa misma sonrisa como está esta chica o como, como la mía, a mí me emociona contar de esto, así que yo siempre voy a tener una sonrisa cuando hable de, de compras o de paquetes. Eh, esta es otra de las... Las imágenes que, que tenemos. Hicimos un Photoshop y de esa forma es la como estamos comercializando GoBox. No estamos buscando tanto eh, solo artes. Eh, a veces también los artes no, no dicen mucho y eso también ha, ha sido un, un problema. Eh, no es un problema, pero realmente cuando empresa y cuando la estás viendo y estás buscando que un post, un arte no está diciendo mucho porque realmente solo tiene diseño gráfico, eh, no estábamos jalando, así que decidí hacer un cambio drástico completamente como hacer, hacer este tipo de, de photoshoots de, de la marca. Otra de las, de las metodologías que nosotros tenemos para, para trabajar, hacemos giveaways. El año pasado hicimos un giveaway con Future Now. Eh, no sé si están relacionados con ellos. A mí me parece que sí. Es una marca que a pesar de tener un año en el mercado, pues ha crecido bastante. Entonces hemos, eh, tuvimos, hicimos un, un giveaway con ellos y con una influencer. Eh, regalamos una etiquetadora. Eh, para que ellos pudieran ponerle nombre a todos los frascos de todas sus cositas a granel que, que ellos compran. Es una muy buena tienda, también súper recomendada. Entonces, ir haciendo, ir haciendo cosas distintas. Como les digo, eh, es inconforme. Soy inconforme como, como, como emprendedora y, y cada vez estoy buscando cosas distintas, cosas nuevas. Eh, y en una de esas eh, se me prende una idea y digo, bueno, la quiero hacer, dámola. Eh, y, esa es, y esa es la cuestión, creo que el emprendedor es en ese momento que tienes una idea, hacerla y desarrollarla, eh, porque es, es prueba y error, es, es realmente ir buscando qué pega y qué y que no, pero hacerlo para poder ir desarrollando una estrategia eh, a lo largo de, de, de, del camino. La, realmente cuando hicimos el, el rebranding tuvimos un, tuvimos un gran un impacto, la verdad que tuvimos un impacto en, en esto. Este es uno de los videos de nuestra campaña que, que van a estar viendo, viendo por las redes. Eh, hay, así como vieron a un chico haciendo planchando, pues así, así también hay, hay varios videos de cada una de las situaciones en la que, en la que podemos hacer la compra y que, y que te llame la atención, que realmente te llame la atención. Eh, si bien en Guatemala ya es conocido el tema de hacer compras por internet, todavía tenemos un gran, gran porcentaje de usuarios que nunca han hecho una compra por internet y hemos tenido realmente la, la, la gracia para llamar la atención de esos usuarios que nunca han comprado y que nos escriban, miren, es, es la primera vez en mi vida que voy a hacer una compra por internet y realmente quiero asesoría. A pesar de que es fácil, pues obviamente siempre hay preguntas y más cuando no lo has hecho. Eh, y esa es, esa es una de las, de las misiones y uno de los objetivos de, de Goku. Realmente hacer que, que esa persona que está incluso en el interior, que está en Izabal, que está en Petén, pero nuestra publicidad le llegó, le llamó la atención esos zapatos que vio en Instagram, pues que ahora sepa que sí los puede tener. Que no simplemente esa, esa realidad en la que solo ve, veías, ves fotos y estás scroll, scroll en, en Instagram ahora, pues lo puedes tener y lo puedes tener a través de GoBox de una manera eh, alegre y divertida. Eh, como les mencioné, GoBox ha sido parte de dos programas de, de aceleración. Uno de ellos... Eh, fue el Open Innovation de Multiverse. De verdad, es una muy, muy buena aceleradora. Eh, ellos son incubadores más que todo para, para apoyarte con ese inicio de, de, de una empresa. Y ustedes están, están estudiando en, en, en ciencias económicas y, y tienen alguna idea, incluso ahorita. Y, y he visto también, porque sigo también en la facultad, de que hacen un par de concursos también ya de, de startups que quieran hacer. Hay que tocar las puertas, de verdad hay que tocar las puertas porque ellos están ahí realmente esperando que nosotros lleguemos para podernos ayudar. Eh, son personas que es impresionante. Yo cuando salí de este programa salí tan contenta, pero déjalo contenta, salí súper agradecida porque son personas que están súper dispuestas a quererte ayudar. Eh, lo único que tenemos que hacer es, es ir a buscarlos. Realmente yo, como les digo, yo pensé que yo tenía que facturar un millón y más para poder eh, ser parte de estos programas y no. Más que todo es tener una idea clara, eh, tener, encontrar un problema que tú quieras resolver y a ese problema encontrarle una solución y que las soluciones pues, pues sean viables, por supuesto, que sean fáciles de, de ejecutar, pues tal vez no fácil, pero que puedas ejecutarlas y que estés dispuesto a, a, a pasar por, por todo ese camino y ese recorrido. Eh, uno de los de las otras aceleradores que tuve la oportunidad... De, de participar en, fue en Mass Challenge México. Mass Challenge es una aceleradora de Estados Unidos y tienen una, tienen una sede en México. Aplicaron personas de todo el mundo. Eh, GoBox fue la única empresa que aceptaron de, de Centroamérica. Estuvimos, fue un programa bastante intenso. Fueron seis meses que fueron una maestría. Realmente fueron una maestría eh, con. Mentores de todos lados, de todos los países que pudieran haber cada, cada semana, todos los días, teníamos reuniones, teníamos charlas eh, y fue súper interesante y más que interesante fue increíble porque me apoyaron en áreas de la empresa que a veces pueden, te, puedes ir teniendo como ciertos problemas o ciertos detalles que hay que afinar cuando ya estás en una operación. Eso es lo que estos dos programas de aceleración del inicio a cuando les dije que yo me inventé todos los procesos a tener dos programas en donde me estaban apoyando al 100% de cómo hacer que una empresa realmente camine, camine, camine y que vaya y que vaya ejecutando todos, cada uno de los, de los objetivos que está buscando. No hay, no hay como, no hay como. Una empresa no puede funcionar si no lo estás haciendo bien. Entonces, ellos me han, me han apoyado. Es por eso que hoy Gold box es una empresa que está caminando al 100%, claramente con problemas y con fuegos que se van a prender siempre, pero ese fuego se resuelve en cinco minutos en lugar de un día. Eh, a, la vez de, a, la, a la vez de esto, pues también hemos tenido la oportunidad de, teniendo ya un modelo de negocios bastante validado y no solo validado, sino aceptado por todos nuestros, por todos nuestros usuarios. Hemos tenido la oportunidad de ganar varios premios, incluso uno de ellos también está relacionado con la Marro. Eh, hicieron un, un, un, un concurso hace dos años si no estuve mal eh, con el Banco City y pude ganar eh, el premio de Woman for City y también el segundo lugar en la categoría de proyectos tecnológicos con, con GoBox. Así que. La diferencia del antes y el después realmente la, la veo. Es, es increíble, es impresionante de realmente hacer las cosas bien, pero porque busqué ayuda y busqué asesoría. Realmente eh, dejé de, de pensar en que yo podía hacer las cosas sola eh, y, y buscarla. Y realmente por eso es de que hoy estamos eh, en donde estamos. Son dos años, realmente son muy poquitos años, siento yo. Eh, pero la aceptación ha sido impresionante. Eh, a la fecha ya hemos entregado más de 3.000 paquetes, hemos ido a tocar 3.000 casas eh, y eso es así. Cada 3.000 paquetes que hemos ido dando y nos han posteado en Instagram, pues van, van, van siendo otros y así es como, como hemos ido creciendo y hemos ido avanzando. Yo tengo unos tips, unos tips GoBoxeros de las cosas que yo he, he aprendido un poco a lo largo de, de, de estos cuatro años, eh, tanto con la primera etapa como en la segunda etapa de, de GoBox. Realmente es súper importante tener un mentor. Hace unos años, un amigo mío regresó de Argentina, yo estudié en Buenos Aires, regresó a Argentina a vivir acá y pues nos juntamos a platicar de cómo estás. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué es lo que estás haciendo? Le dije, mira, me tengo que ir porque tengo una reunión con mi mentor y con mi coach. Y me dice, pero ¿por qué tenés una reunión con un psicólogo? Eh, que ¿Estás mal, Rocío? Etcétera. Entonces hay una, hay una creencia que, un entre, que hay una similitud entre un coach y un, y, un, y un psicólogo y realmente no tiene nada que ver. Por supuesto, puede ser un coach personal o puede ser un coach eh, empresarial. Yo tengo reunión, reunión con mi coach alrededor de cada tres semanas, cada dos semanas, cuando vamos teniendo y, y, y es de platicar, es de ir, de ir planteándonos los, los nuevos objetivos, cómo, cómo entrar a ellos, cómo platicarlos, cómo absorberlos. Eh, obviamente también nos dan una guía porque eso se trata, se trata de tener un mentor. Eh, también con el programa que tuve de Mass Challenge, no tuve, no tuve un mentor, tuve seis mentores. Eh, y, y, y cada uno en, en diferentes áreas. Tuve un mentor en marketing. El era el que me revisaba que todos los artes que estábamos publicando pues realmente llamaran la atención y que no solo fuera un arte subido. Eh, tuve mentores en finanzas, tuve mentores en economía, eh, mentores legales con el tema de, de pues, los contratos que ahorita les, les voy a contar. Eh, y de esta forma, entonces búsquenlo. Y, y si no es un mentor así como, de, mira, ¿querés ser mi mentor? Realmente solo es que uno se siente a platicar con alguien es súper importante. Cada, y, y tiene que ser una hora, media hora. No, no es una sesión larga, intensa, en la que vayan a ahondar en tu vida y te digan los problemas que tenés y qué es lo que tenés que hacer. No, realmente es, es buscarlo de una forma bonita de querer, de querer tener un apoyo, un apoyo en, en, en los problemas que, que tienes, tanto personales como, como empresariales. Así que es súper, súper importante. Se lo recomiendo un montón. Eh, otro importante para mí que, que viene relacionado con una historia que se las voy a contar en otro momento son el tema de los contratos. Realmente, los contratos les pueden salvar la vida. A mí me salvaron la vida grueso si no me estuviera metida en un gran clavo. Eh, busquen hacerlos. Si ustedes tienen, tienen ganas de, de empezar a hacer una, una empresa, la parte legal es, es una de las más claves. Y, y esos contratos son literal los que te pueden llegar a salvar la vida. Eh, otro consejo otro tip que yo tengo es buscar el apoyo de las aceleradoras ellas están ahí, realmente es solo buscarlas pueden ser locales o Internacionales, así como yo hice, ya toqué la puerta de, de unas locales que es multiversilotas otras internacionales y como internacionales también hay un montón. Está la está 500 startups, eh, es la otra se, se me viene. Está white combinator que ya estamos hablando de, otro, de otros temas. Pero tanto Latinoamérica y México tienen muchísimos programas de apoyo. Así que porfa, toquen en las puertas. Eh, otro consejo también es apliquen a todos los concursos que pueden haber a ver independientemente de si ganen o no o no ganen realmente es concursar porque de cada uno de ellos van a haber jueces que van a ver ciertos detalles de tu empresa de tu startup que lo puedes mejorar y, y alguien hace un, hace un tiempo me dijo mira rocío aplica a todos los programas a todos los concursos que puedan haber porque nadie nadie nadie aplica Nadie aplica y los están haciendo y están buscándolos que ustedes lleguen a, a hacerlo, pero no podemos tocarle la puerta a cada uno de ustedes y que lleguen. Entonces háganlo, háganlo, es, eh, salen realmente, conoces, se te abren las puertas, conoces a otras personas. Yo de esta forma conocí a, a Carolina y amo a Carolina, es una nave de, de, de persona. Entonces él, la conocí a través de un concurso y, y hoy, dos años después, pues me está invitando a dar esta charla por la cual yo estoy muy agradecida. Eh, otro tema importantísimo, muy, muy importante, clave, eh, realmente es eh, infórmense con temas relacionados a la creación de una página web, eh, los formatos en los que pueden haber si es WordPress o si te construyen la página desde cero. Eh, porque a mí me pasó, a mí me pasó eso. Yo realmente cuando decidí que iba a ser una página web, pues yo no, te, yo no sabía, no tenía ni idea de que era un WordPress ni que era que te construyeran la página desde cero. Estaba era completamente temas nuevos y ojo que ya estaba grande, ya tenía 29 años aprox y no tenía ni, no tenía ni idea de, de cómo hacer esto. Entonces, fíjense, chéquense, hay tanta información que hay en internet, búsquenla. Si alguno de sus, de sus clases pues, no, no ven estos temas, búsquenlo porque en, alguna, en algún momento se les va a prender ahí una idea y una hormiguita de querer hacer una página web. Eh, y otro, otro de los últimos, eh, Y Combinator. Es una aceleradora muy grande, gigante del mundo, incluso eh, Uber ha, ha sido parte de, de esta aceleradora, Airbnb lo ha sido y, y hace poco, hace unos días, sacaron una guía para estudiantes con charlas, eh, pláticas, blogs, artículos, documentos, etcétera, eh, especialmente para estudiantes de la universidad que están queriendo emprender que quieren hacer una empresa y, y, toda, y toda esta serie de información que te dan es para, para guiarte si, si deberías de, de abrir una Startup o no deberías de abrir una Startup o si quisieras trabajar en una Startup. Entonces yo leí varios de ellos y, y ya que me, me tocó eh, eh, pues darles esta, esta pequeña charla, realmente se los recomiendo. Está en una etapa en la que es súper importante que ustedes quieran ver qué es lo que lo que deciden hacer en, en sus próximos años. Así que péenle una ojeada, búsquenos en, en Instagram. Ellos, ellos están ahí. Y una gran cantidad de información eh, para la que puedan ustedes, ustedes checarlo. También a esto, pues yo, yo quiero, quiero, darles un, quiero darles un regalo, un regalito para que eh, todos los que están eh, escuchándonos tengan un 10% de descuento en nuestra página web. Eh, aquí les puse el código QR para que lo puedan buscar, para que lo puedan eh, escanear y puedan meterse a la página web eh, con el código de GoKS. Eh, Pueden tener un 10% de descuento. Me encantaría y me fascinaría porque ustedes tienen un ojo distinto. ojo Creo que todos tenemos un ojo, un ojo distinto y a mí me encanta eh, siempre estarle pidiendo a otros. Mira, favor métete a la página. Mira qué te parece. Eh, decime un consejo. Si no te pareció que este clic o este botón estaba ahí, decime dónde lo cambio. Eh, y me encantaría que ustedes y tener su feedback, tener su feedback también. a María que me lo den y a maría también que, que, hagan, que hagan la prueba de copiar y pegar un link. Como les dije, si quieren ahí comprarse un Apple Pen, un, una, una tablet, etcétera, pues, pues que lo hagan. Así que eh, este fue un, un pequeño resumen de, de lo que es GoVox, de, de, de lo que estamos haciendo, de lo que hicimos. Mi nombre es Rocío Madaña, soy la fundadora como les mencioné. Acá les dejo mi correo, yo estoy súper abierta a que, a que me escriban, a que, a que me platiquen. La verdad que soy una chava joven y... y, y me encanta tratar a, a la marca como que para siempre va a tener 25 años, entonces me creo que tengo 25 años para siempre. Así que si quieren escribirme, está mi correo, está mi celular, por favor, háganlo y, y métanse en la página web, por favor. Lo mejor de ser emprendedor en Guatemala. En, yo creo que es una nave ser emprendedor en Guatemala porque acá todo se puede hacer. Todo, todo, todo, todo se puede hacer. La idea que tengas y que se te ocurra y que digas, no, eso seguramente no, porque no somos Europa, olvídate, se puede hacer. Eh, eso que te dijeron que no se podía hacer la aplicación porque no entra, todo se puede hacer. Entonces, eso es una nave de hacerlo en Guate. Porque, por ejemplo, yo, mi novio estudió en Austria y él se regresó a Guatemala porque tienen tantas políticas, tantas políticas que ellos no quieren que nadie haga negocios y Guatemala tiene las puertas abiertas para que todos los estén haciendo. Incluso eh, amigos de otros países están viniendo acá para abrir sus startups en Guate en lugar de hacerlo en sus, en sus propios países. Así que eso es, eso es lo cool. Consejo. Busquen, busquen todo. No se queden con las ganas. No se queden con las ganas, no, que no haya pena. La pena ya en estos años creo que ya no, debería, no la deberíamos de tener, teniendo tantas cuestiones para comunicarnos y tanta, tantas cuestiones que nos, nos pueden dar, entonces olvídense de la pena, busquen, toquen, háblenle, díganle, e incluso hasta esa chava que te gusta, háblale, o sea, ya, ya estuvo, hagamos las cosas, ya no, ya no nos esperemos tanto para, para hacerlas.